Amigos, retornamos nuevamente por aquí en este su espacio Teledebate. El tema migratorio se pone cada vez más interesante. Estados Unidos hace anuncio de una gran cantidad de visas de trabajo que tiene nuevamente disponibles para optar por diferentes posiciones. Pero también el panorama mundial empieza a motivar para usted salir a conocer, visitar cualquier lugar del mundo de paseo como usted decide hacerlo. En esta noche nosotros recibimos la visita del licenciado Lenín Francisco, un abogado migratorio con más de 20 años de ejercicio del derecho migratorio en República Dominicana. Una oficina debidamente registrada en condiciones como establecen las leyes de República Dominicana, que es central de visa, con domicilio ubicado precisamente en la capital de lo que es esta República Dominicana. Esta noche recibimos nosotros la visita del licenciado Lenín Francisco. Lenín, bienvenido por aquí. Muchísimas gracias Robert y mis queridos amigos televidentes. Un gran placer, un honor estar aquí con todos ustedes, eh, disfrutando de, de este espacio maravilloso. Lenín, se anuncia nuevamente una gran cantidad de visas de trabajo a los Estados Unidos. ¿Qué significa esto y cómo marchan estos procesos? Si ya se puede aplicar, por favor. Claro que sí, claro que sí, mi querido amigo. Muy contento. Este anuncio es uno más de lo que nos está trayendo este año 2022. Un año maravilloso. ...para hacer trámites migratorios. Tal como tú decías, Robert, se anuncia eh, un incremento en la cantidad de visas de trabajo para los Estados Unidos... ...específicamente la H2B. Esta, esta noche he venido, eh, luego de una larga jornada en oficina... ...estuve trabajando con dos solicitudes de visas de trabajo H2B... ...que me fueron aprobadas en el día de hoy para dos de nuestros clientes... ...y como digo, este año 2022 pinta muy bueno para eso y para otros trámites, tanto con Estados Unidos, Canadá, España y el resto del mundo. Lenín, cuando tú hablas de dos casos de trabajo, ¿hay limitación de plaza, hay espacio específico, hay oportunidades? ¿Cómo serían estas posibilidades de obtener una visa de trabajo a los Estados Unidos? Mira, mi querido Robert, si bien es cierto que hay una cantidad limitada cada año, hemos visto cómo el gobierno de Estados Unidos ha aumentado esa cantidad a mí no me preocupa las limitaciones de cantidad, sino más bien, pues, aprovechar el espacio para, de alguna manera, motivar a nuestros compatriotas a que se motiven, se motiven a aplicar para trabajar legalmente, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país que tengan interés, y que no se descuiden, y esto para los jóvenes que están en este momento en la edad de estudios, que no se descuiden con el tema de los estudios, ya que hemos visto en la práctica que las empresas que están contratando le dan cierta importancia a lo que son la preparación y los estudios que pueda tener un candidato. Lenín, ya colocaron los jóvenes nuestro número en pantalla, el 378-8394. Para cualquier pregunta que tengan nuestros televidentes, estamos disponibles. Lenín, me llama la atención porque hablaste de estudio, hablaste de preparación ahora, en caso que es muy común aquí en República Dominicana, muchas veces no somos estudiados, pero tenemos una vasta experiencia en determinadas áreas técnicas, banistas, tapiceros, esos que trabajan chirró, esos que trabajan esos temas de decoración metálica, decoración de interiores, todos esos temas que regularmente las empresas en Estados Unidos suelen demandar. ¿La experiencia técnica es válida, Lenín? Totalmente. Eh, hay que tomar en cuenta que cuando evaluamos a una persona para solicitar visa de trabajo, tenemos que hacer como abogados una ficha técnica que no es otra cosa más que un currículum resumido en donde ponemos tanto lo que ha estudiado el individuo como lo que tiene experiencia de trabajo. Y esto es tomado en cuenta. Hay personas, Robert, que han estudiado y trabajado, hay otros que han estudiado poco pero tienen mucha experiencia y hay otros que eh, pues han estudiado mucho y tienen poca experiencia. Como hay un pool tan grande de diferentes empresas, esto va a, a variar, ¿verdad? El perfil que la empresa busca va a variar en unos casos o en otros, pero hay oportunidades, Robert, para todos. Este tipo de visa H2B es para personal calificado o no calificado. Es decir, tanto para el que ha estudiado como el que no. Así que hay oportunidades para todos. Ledín. Llama poderosamente la atención, que sé que muchos de nuestros televidentes se preguntarán en estos momentos, cuando hablamos de una gran cantidad de empresas, eh, para yo iniciar mi proceso, ¿debo ponerme en contacto con una empresa? ¿Debo tener la plaza? ¿Cómo se inicia este proceso desde cero, Lenín? Mira, hay varias formas, sin lugar a dudas. Veo en oficina clientes que ya tienen una oferta de trabajo, porque han sido precontratados por empresas de familiares o amigos de los Estados Unidos, y otros que parten desde cero, es decir, no tienen una oferta de trabajo y necesitan de nuestra asistencia para conectar esa información del solicitante con ese banco de empresas que manejamos nosotros con un listado oficial que viene del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, de esas grandes empresas que están buscando empleados. Así que eh, nosotros en Central de Visas podemos brindarle orientación y ayuda en cualquiera de los dos casos, sea que ya usted tiene una oferta en sus manos o que no la tiene, que en este último caso podemos ayudarle a conectarlo con alguna empresa que esté buscando de los servicios que usted puede ofrecer. Muy bien. Les recuerdo a todos nuestros televidentes que está nuestro número en pantalla, 809-378-8394, que pueden hacer sus preguntas, licenciado Lenín Francisco. Lenín, quiero seguir en el tema porque sé que puede ser interesante para toda nuestra audiencia. Lenín, hay un caso muy común que vemos a diario. Intento de viajar de manera ilegal a Puerto Rico, vemos anuncios que salen en los diferentes medios de comunicación, personas que son detenidos precisamente en Antamar, otro intentando entrar a Puerto Rico. Si se llega a ilegal a Puerto Rico, ¿se puede conseguir un puesto de trabajo de estos <risas> que están disponibles? Ay, cray, disculpa que me ría, Robert, un momento de un tema tan triste como este. Es muy triste que todavía en este año 2022 algunas personas estén intentando llegar ilegalmente o lo estén pensando. Contestando tu pregunta, no. Si usted ha tenido un historial de viajes ilegales a los Estados Unidos y o oh, Puerto Rico, esto le va a dificultar el que le sea aprobada una visa de trabajo H2B porque para aplicar a la H2B uno de los requisitos es eh, no tener problemas migratorios, no haber tenido en el pasado este tipo de problemas y de igual manera no tener problemas con la justicia. Entonces, a usted que lo está pensando, olvídese de esa idea. Estamos en tiempos en donde ya no es necesario usted arriesgar su vida, usted hacer lo mal hecho tratando de viajar ilegalmente. Estamos en tiempos en que con una buena asesoría, eh, con alguien confiable, usted puede llegar por el camino correcto a ese gran país o a cualquier otro que usted eh, pues se... se se ponga en mente que usted desee emigrar legalmente. Sí. Lenín, me quiero extenderme en la pregunta porque sé que esto puede ser... Vamos, tenemos una llamadita. Vamos a ver. Buenas noches, Teledebate. Tiene que bajar un poquito su televisor para que me escuche. buenas noches. Adelante, le escucho su nombre, por favor. Sí, yo quería saber sí. si la persona que tiene visa de, de turista, o sea, la B1 B2, sí. no clasifican para, para trabajar, ¿o podría uno cambiarla? ¿Su, bueno. nombre, su nombre, por favor. Muy bien, muy bien, Vamos entendí a la pregunta y es muy buena pregunta. Él dice que si una persona que ya tiene la visa de paseo B1 B2 califica o no para solicitar la H2B. La respuesta es que sí, una persona que tiene visa de paseo puede perfectamente aplicar y solicitar para una visa de trabajo H-2B. Creo que esto hasta le va a ayudar, tiene el camino ya allanado. Sí. Lo que hacen en el consulado es que le dejan su visa de paseo B1-B2 en su pasaporte y le agregan un segundo visado H-2B que debemos recordar que esta visa H-2B se le va a aprobar por el tiempo del contrato de trabajo. Excelente. Si se consiguió, Robert, por un año el contrato, o dos, uh -huh. o menos, esa visa de trabajo va a tener ese tiempo y la de paseo va a seguir vigente por el tiempo que tenga allí. Excelente. Lenín, te iba a preguntar ahorita, cuando entraba la llamada, en caso de esos ciudadanos que arriesgan su vida y deciden tomar una yola, ¿En Puerto Rico hay algún tipo de regulación de que no permita que los ilegales puedan trabajar de manera for formal con los llamados fondos federales, Lenín? Sí, sí, cómo no, Robert. En Puerto Rico, en todo Estados Unidos y prácticamente en el resto del mundo, una persona que está bajo estatus de ilegal no puede eh, trabajar propiamente con todas las de la ley, no va a ganar lo mismo que, tra que puede ganar una persona que está legal. Es decir... Tú te podrás encontrar muchas personas que están en Puerto Rico o en el territorio de los Estados Unidos de manera ilegal y te dicen que están trabajando, pero están trabajando como se dice fuera del libro, y trabajando porque alguien lo está ayudando, le está permitiendo trabajar allí, pero ganando poca cosa. No puede ganar ni reportar como lo haría una persona que está en ley y es una persona el que vive así ilegal, que siempre va a vivir con un miedo, con un susto de que en cualquier momento pueden detenerlo, puede tener un problema y ser deportado. Por tanto, no es recomendable eh, hablar o sugerir de lo que sería vivir o trabajar ilegalmente, sino más bien trabajar en poner sus papeles al día, estar con sus cosas 100% legales como debe de ser. Lenín, el más reciente anuncio que da a conocer la Embajada de los Estados Unidos de una cantidad nueva de visas de trabajo, ¿Se suman a las anteriores o esas ya van dentro del anterior anuncio Lenín? No, no, Robert, es una, es una cantidad adicional que se suma a las anteriores. En, en, el, en el caso, el gobierno de los Estados Unidos ha tomado en cuenta que todavía hay una, hay una demanda de mano de obra en los Estados Unidos muy amplia, también que se ha acogido con positividad en todo el mundo las h 2 b y están abriendo caminos para que los inmigrantes puedan llegar allí legalmente. Vamos a tomar esta llamada, Lenín. Buenas noches, Teledebate. Sí, la escuchamos, adelante. Sí, buenas noches. Fíjate, yo fui la persona que llamó para eh, preguntarle sobre la visa. Sí, sí, adelante. Yo quisiera, yo quisiera, ¿cuáles son los pasos que hay que dar para hacer cambio de Visa de paseo a visa de trabajo. Muy bien. Esc ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Excelente. Escúchenos por la televisión que le vamos a dar esas informaciones. Muy bien. Con muchísimo gusto, Robert. Él, él habla de cómo cambiar la visa de paseo por una de trabajo H2B. Yo no le llamaría un cambio. Como le decía, se requiere una visa adicional, por tanto hay que solicitar en su caso la visa de trabajo H2B. ¿Por dónde comenzar? Bueno, usted debe buscar la orientación migratoria para que eh, podamos, los abogados migratorios, analizar ese perfil suyo desde el punto de vista de trabajo. Es decir, ya usted calificó para una visa de turista y la tiene, pero usted necesita que una empresa americana lo contrate para trabajar en Estados Unidos y tenemos que poner en papel ese currículum de trabajo suyo, qué es lo que usted sabe hacer, qué es lo que puede hacer y entonces si se quiere vender este currículum a las empresas y lograr que le contraten. Por ahí comienza, lograr primero el contrato para entonces trabajar el proceso de visa de trabajo H2B. Lenín, me gustaría que tú pudieras repetir donde tú hablabas al principio que son diferentes áreas técnicas que no son unas específicas, sino que hay diversas áreas que cualquier ciudadano pudiera aplicar. Claro que sí. Mira, la visa H H2B permite a trabajadores calificados y no calificados. Hay una gran variedad de trabajos disponibles en el territorio de los Estados Unidos, mayormente en el área de la construcción, en el área de la hotelería y también de la enfermería. Eso quiere decir que esos tres rublos, rubros, Robert, sí. tienen mayor posibilidad, pero cualquier otro trabajo puede estar disponible. Usted lo que tiene que hacer es... Eh, eh, organizar ese esa ficha técnica suya para que se pueda conectar con empresas a través de nosotros y que esos recursos humanos de las empresas puedan ver si usted califica para uno de esos puestos de trabajo que están disponibles. Lenín, cuando hablamos de ficha técnica para simplificarle la información <risas> a nuestra audiencia para que puedan ir entendiendo, claro. me gustaría que pudiéramos puntualizar en eso y entonces, por favor, eh, luego de esto, si alguien quiere revisar o ponerse en contacto contigo, Lenín, porque claro. para que la gente vea que hay opciones para usted también. Claro que sí, Robert. Mira, la ficha técnica le llamamos en migración a una especie de currículum vitae que hacemos de manera resumida, ya pasado al inglés y con una manera muy objetiva, donde el abogado describe quién es la persona con sus contactos, teléfono, dirección, si está casado, cuántos hijos tiene, los lugares que ha trabajado, la experiencia laboral que tiene, así como la experiencia de estudio, los idiomas que maneja, entre otras, para que esta información llegue de una manera directa, atractiva y fácil a esos departamentos de recursos humanos que están buscando trabajadores. Excelente. Lenín, como siempre, reiterarte por favor tu contacto para que luego de esto alguien también pueda ponerse en contacto contigo para hacer algún tipo de evaluación. Estamos en la mejor disposición de servirles en Central de Visas. Pueden llamarnos al teléfono de oficina 809-562-6094. Pueden encontrarnos en todas las redes sociales arroba Central de Visas y usted puede llamarme o escribirme a mi teléfono móvil 809-973-7573. Excelente. Lenín Francisco, muchísimas gracias. Cada semana estará con nosotros en este espacio Teledebate, brindándole orientaciones a toda nuestra audiencia. Gracias, a Lenín. Ustedes.